En este vídeo os vamos a explicar las diferencias entre unas botas y otras. La boata de algodón prensado nos sirve para cualquier trabajo que vayamos a colchar, tanto a mano como a máquina. La boata de fibra nos sirve para los trabajos que no vamos a colchar y los terminaremos con la unión de nudos, botones o lazos. En este vídeo os enseñamos un proyecto con esta boata Otra opción es la boata de lana es perfecta para aquellos trabajos que queremos que abriguen más y solo sirve para colchar a mano También tenemos boata de rayón que nos sirve para colchar a máquina trabajos de más precisión sobre todo la elegimos para tapices Por último, para los alérgicos al acrílico Solo pueden usar estas dos, que son 100% natural, la boata de bambú y la de soja. Ambas sirven para colchados a mano de precisión y tienen un tacto mucho más suave. La boata de bambú es más transpirable y un poco más gruesa. La boata de soja es más ligera y funciona muy bien para colchados con puntadas muy pequeñas.